Pero bueno, mira, esto es una vela de 150 horas. 150 horas es una bestialidad. O sea, imaginaros 150 horas perfumando. Pero si ahora os digo que más de tres horas seguidas no se tienen que tener comprendidas, porque ya hemos saturado el ambiente. Esto es como cuando echas azúcar a la, a la leche, que lleva un momento que ya con más azúcar que leche no está más dulce, o echas pues sal al agua no va a estar más o sea, ya, ya super salada, ya está súper salada, ya no hace nada más. ¿no? Pero esto es igual, cuando hayan pasado tres horas el ambiente de tu casa está completamente saturado. Y además hemos hecho una cosa muy importante, que es que difuminar eh, estas esencias por medio de calor. Y hemos hecho unas partículas tan sumamente chiquititas que están pululando en el ambiente durante horas e incluso durante días. Cuando las utilizamos de forma continua eh, ya no se va a ir el olor, ya es el olor de tu casa. Entonces, eh, normalmente, eh, seguro que vosotras habéis probado varias cosas, pero te haréis un favor.